Hola, soy Carolina Vera y quiero que construyas la vida que deseas. ¿Qué habrías alcanzado si no hubieras postergado tus proyectos? Dejar para mañana lo que puedes hacer hoy no solamente te pasa a ti, me pasa a mí, nos pasa a todos. ¿Por qué? La neurociencia explica que es una forma que tiene nuestro cerebro para evitar cosas que no nos gustan. Pero las consecuencias son graves. ¿Cuáles? Frustración, pérdida de autoestima y sufrimiento. ¿Ya hay solución? Sí, la neurociencia también explica que la neuroplasticidad es la solución y nos aconseja seguir estos cinco pasos. Primero, meditar. Segundo, dividir un proyecto grande en pequeños objetivos específicos. Tercero, empezar. Cuarto, cuando flaquemos, pensar en el futuro. ¿Cuáles son los beneficios que me trae terminar el proyecto? ¿Realmente hacer la tarea que tengo en manos será más agradable mañana que hoy? Quinto, recompensarnos. Recompensarnos cada vez que logremos los pequeños objetivos, no solo al final. Si pones en práctica estos cinco pasos, vas a ver que poco a poco harás hoy lo que tienes que hacer hoy y no lo dejarás para mañana. Si te gusta este video, dale a like y compártelo. Soy Carolina Vera y quiero que construyas la vida que deseas.